Senadora Moral. Señor presidente, señor ministro, eh, me gustaría la verdad que fuera coherente en todo esto que nos está diciendo, eh, igual de coherente eh, o que no fuera incoherente respecto a lo que hemos visto en política migratoria. Me encantaría preguntarle por todas estas cosas, pero es que tenemos muy poco tiempo, pero tendremos más oportunidades de hablar. O, o, unos temas, Algunos de estos me interesan bastante. En materia migratoria, en el Congreso, que Co compareció hace poco, el 29 precisamente el 29 de agosto, dijo que lo iba a basar sobre todo en la seguridad y en los derechos humanos. Y tengo que decirle que, desde que tomó posesión, se han producido dos devoluciones en caliente que, quiero recordarle, en su programa electoral iban a derogar. Mi gran decepción fue cuando la primera devolución en caliente, que se produce el 26 de julio, fue una devolución en caliente en todas reglas, donde se abre la puerta y se echa a los migrantes. Y la mayor decepción es que utilizó, además, los argumentos que utilizaba el Partido Popular jurídicamente para justificar la devolución en caliente, que las vallas no estaban en territorio español. La verdad es que es un poco alucinante. Hay varias sentencias que dicen lo contrario y le voy a pedir por vía parlamentaria las cartas cartográficas de la línea fronteriza donde están las vallas. Cuando lleguen esas cartas me gustaría eh, que pudiera pedir disculpas y parar esas devoluciones en caliente. Se produce una segunda devolución de caliente el 22 de agosto, donde ahí sí se utiliza una, un simulacro de procedimiento de devolución que tiene una queja del Colegio de Abogados de Ceuta. Eh, y ya que los derechos humanos va a ser eh, algo importante dentro de eh, la política migratoria, le quiero recordar que seguro que lo sabe, que el Comité Europeo de Prevención de la Tortura ya nos indicó que no podíamos hacer esas devoluciones a los… Fuerzas Auxiliares Marroquí, porque había riesgo cierto de tortura, y que más de 200 personas que hemos expulsado en estas devoluciones, según la Asociación Marroquí de Derechos Humanos, una denuncia que han puesto, han sido abandonados en el desierto. Quisiera ponerle sobre la mesa una reivindicación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de la Guardia Civil, que lleva pidiendo muchísimos años instrucciones precisas para estas devoluciones en caliente. Y aquí, en preguntas que le hice al señor Zoido, contestó que no, que no se les va a dar. Me gustaría saber si eh, su Gobierno se las va a dar, si se las va a dar por escrito si se las va a dar ya. Y me va a dar poco tiempo. Estoy muy interesada en saber el contenido de la próxima reunión que tendrán en Rabat del día 14, que ya ha anunciado para hablar precisamente sobre prevenir y evitar problemas en materia migratoria. Porque me gustaría saber si, aparte de hablar sobre eh, financiación para material antidisturbio, se va a hablar sobre derechos humanos, sobre si Marruecos va a posibilitar la entrada de sus saharianos a la oficina de Sila Zuta, que está sin estrenar, si va a desarrollar la de Silo para que las personas Pero puedan. terminando, pedir, señoría. terminando. Protección internacional en las oficinas consulares, cosas eh, que también defendían ustedes antes y defendan parte de lo que les estoy diciendo, que viene en su programa electoral y que está haciendo todo lo contrario. Señor Marlasca, en el cumplimiento de los derechos humanos sí estaremos de su lado. Si no, nos van a encontrar enfrente. gracias.